de la Secretaría de Salud y Bienestar Social eh, se está manejando el programa de alimentación escolar desde la política pública eh, de complementación alimentaria. Eh, lo que manejamos en este programa es, eh, son los complementos alimentarios, entre ellos está el refrigerio. En los refrigerios tenemos un cupo con la gobernación de Antioquia porque ellos son quienes cofinancian esta parte para 470 niños, en estos momentos pues, tenemos una cobertura de 455 niños, 100% de cobertura en el área rural y acá en el área urbana tenemos 100% de la escuela y en el liceo los que desean estar, hay algunos niños que sus padres de familia por diferentes motivos enviaron la carta diciendo que no desean que sus hijos estén en el restaurante, entonces por esta razón no se encuentran, pero en estos momentos tenemos inclusive cupos disponibles para los niños que desean estar. Desde este programa también manejamos el suministro de almuerzos. Este suministro de almuerzos se hace solamente en el área rural, eh, tenemos cobertura de 100%, tenemos en la institución educativa una cobertura de 137 niños y en la mesa anteriormente llamada Corei tenemos 155 cupos. Eh, en la parte del PAE la cofinanciación es con la Gobernación de Antioquia y en la parte del suministro de almuerzos es 100% financiado por, con recursos del municipio de Alejandría. Había una necesidad muy sentida desde los estudiantes de Corea que también son menores de edad eh, por ser parte de los programas de complementación alimentaria que nunca lo habían se habían tenido en cuenta por diferentes motivos. Dado que desde la administración municipal se está haciendo un esfuerzo muy grande de recursos propios del presupuesto, se logró tener en cuenta a este grupo poblacional desde el año 2016 y afortunadamente durante estas cuatro vigencias se ha tenido cobertura total también para estos estudiantes en cuanto a suministro de almuerzo. Eh, al principio yo les tocaba estar la coca y cometer, pues el almuerzo así de lado, no es igual. El beneficio es mucho porque es calientico, igual pues doña Nita socía muy rico, entonces son estudiantes que eh, les agrada mucho eh, el restaurante. Ah, no, la diferencia es que ya no tenemos que cargar la coca, pues ya las mamás nos tienen que levantarla, a despacharnos y no hay porque nos podemos comer caliente y mucho más fácil acá. A mí me ha parecido muy bien porque los alimentos que nos dan son, bu son buenos y sí, demandan muy buenos alimentos y, y sí, la, la manipuladora sabe preparar muy bien. Eh, la diferencia es porque uno, cuando está en la casa, es como le tiene que disparar más temprano, pero también las mamás tienen que preocuparse porque uno te, tenga, tenga que traer el alimento. Pero de acá uno se, uno se levanta normal diciendo para la escuela ya tiene, tiene que comer. Además del suministro de refrigerios y de almuerzos, con la empleada de complementación alimentaria, se toma talla y peso y se hace seguimiento a todos estos niños, además de que se están capacitando constantemente en hábitos de vida saludable y en higiene.